Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya no sabemos de qué manera referirnos a, a este tiempo, a, a cómo estamos viviendo nuestras jornadas. Lo bueno de todo esto es que estamos, una vez más, eh, unidos a través de la virtualidad, a través de Facebook Live, y en este caso queremos dar comienzo a una clase ampliada de proverbios. Esta es la clase número 8. Y el tema que nos está convocando es el tema de los padres, ¿sí? Los padres que, en definitiva, es el tema principal de esta, de esta jornada. Así que, bienvenidos a los que se están sumando. Eh, yo creo que en un minutito, en un minutito más, eh, podré darles el link a aquellos que están esperando en WhatsApp. Así que los que quieren sumarse a WhatsApp eh, y, y por ahí, esperen un segundito que ya lo vamos a estar eh, dando. Eh, esta, como les venía diciendo, esta semana nosotros eh, hemos eh, ya abordado la lección número 7 el día de hoy. Y esta, en esta oportunidad tiene que ver con un tema tan actual, tan actual como necesario, que tiene que ver nuestra relación con nuestros padres. Los padres son eh, parte fundamental de nuestra vida. Entonces, eso de, de, de, de abordar el tema de, de, de cómo nos llevamos, de cómo tenemos nuestra visión de, de nuestros padres, viene exactamente muy, pero muy bien para que podamos eh, para que podamos eh, tener un equilibrio. Eh, hace un ratito estábamos con unos amigos, eh, les cuento a los que no están aquí en la provincia de San Luis, que eh, gracias a, a una disposición el día de hoy hemos podido comenzar a, a disfrutar de los encuentros chicos, pero no son este, muy, muy, muy grandes, pero muy necesarios a los encuentros eh, en vivo, con nuestras amistades, con nuestros, eh, con nuestros familiares. Así que, entonces, eh, yo les animo a todos eh, los que vivimos aquí en San Luis, que podamos disfrutar de este tiempo. Eh, es un, un tiempo especial, es un tiempo muy particular. Eh, y, y que lo podamos hacer, eh, si es posible, en familia. Ahí ya les eh, voy a mandar el link, ¿sí? Ahí está. Ahí ya les mando el link para que ustedes puedan eh, directamente eh, trabajar eh, con, el, con el mismo WhatsApp, ¿sí? Ahí está. Dice que no hay, eh, no hay nadie, Ingrid, eh, quería sumarse al, eh, a, a esta llamada. Eh, sí, est estoy, estoy transmitiendo justamente desde ese link, eh, Ingrid, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Bien. Bien, un segundito. Ahí está. Justamente este, eh, estoy intentando mandar el link eh, del, del video. Perdón, eh. disculpen la, la torpeza mía. Estoy tratando de mandar ese link del video para aquellos que están siguiéndonos por el grupo de WhatsApp para que puedan tener la, la posibilidad de, de sumarse a través del grupo. Ahí está. Ay, perdón, disculpen. Ahí Acabo de mandar para todos ese link, ¿sí? Bien, y ahora ya vamos a nuestra, a nuestra clase. Hola, Clau Castro, hola, Norma Moreira, hola, Verónica, hola, Vero, hola, María Laura. Qué bueno que podamos estar sumándonos en esta tarde, en esta noche. Hoy fue un día muy, muy, muy lindo, muy, este, casi eh, veraniego. Hemos llegado a tocar aquí en, en San Luis casi los 30 grados. Así que eh, hemos disfrutado de un día maravilloso. Un día muy soleado, un día eh, con calorcito y un día que este, eh, hemos disfrutado con amigos, hemos disfrutado con eh, familiares, hemos disfrutado, gracias a Dios, por este tiempo que podemos hacerlo y cuánto uno valora lo que no tiene. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Cómo valoramos las cosas cuando dejamos de tenerlas? Valoramos este, las amistades, valoramos los tiempos compartidos, valoramos eh, los momentos, esos que parecen chiquititos, valoramos que nuestros hijos, que nuestras hijas puedan estar en compañía con otros, con otros niños, con otras niñas. Qué bueno, hola Ingrid, ahí se pudo sumar. Hola Gladys, qué bueno, qué bueno los que se están sumando, qué lindo que podamos este, eh, eh, ir sumándonos a esta, a esta conversación, a esta ampliación de lo que es nuestra clase de proverbios. Bueno, vamos a compartir ahora, si ustedes me lo permiten, vamos a compartir un texto que está justamente en proverbios hablando de padres, hablando de esas relaciones familiares. En todas las familias tenemos situaciones que son muy buenas y en todas las familias tenemos situaciones que son dolorosas. ¿Sí? Si vos tenés una, una relación buena con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, dale muchas gracias a Dios y dale, eh, siempre pedile al Señor que esa relación se mantenga, que se prolongue en el tiempo la relación buena que tenés con tus padres, con tus hermanos, con tus eh, seres queridos. Pero por ahí te suele pasar, como me pasa a mí, que... Eh, no tenés una buena relación con todos los integrantes de tu familia. Y eso puede pasar. Yo quisiera, ya que están unos cuantos aquí este, viéndonos en vivo, y seguramente que van a haber unos cuantos más que luego, eh, que han disfrutado este día tan maravilloso aquí, se puedan sumar a este video aquí en, en Facebook eh, y después lo subiremos también a, a YouTube para que puedan eh, compartirlo pero a mí me gustaría contarles algo, porque justamente estamos hablando de los padres y de nuestra relación con ellos, y básicamente hay un versículo eh, que está eh, en Éxodo y que es uno de los mandamientos eh, que tenemos en nuestra vida eh, de, de crecimiento cristiano, de crecimiento y de, y de, y de seguir los, los preceptos de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y la honra es un tema eh, bien, bien, eh, bien, bien puntual y no, no tiene mucha duda. Hay un versículo aquí en Proverbios, eh, dice, eh, en, en Proverbios 13:13, eh, 13, si ustedes se fijan, dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recomendado, ¿sí? O sea, ahí tenemos un proverbio muy, pero muy eh, cortito. Recuerden que como estamos abordando ahora el libro de proverbios, a partir del capítulo 10 en adelante hasta el 22, tenemos una segunda sección de proverbios, como les expliqué en el video de esta mañana, probablemente esta sea la sección más antigua y es la sección más proverbial, más de los mayal, de esas máximas cortitas, pero profundas, que nos dejan una enseñanza, eh, una, una enseñanza que va a perdurar. Entonces, aquí este proverbio dice, el que menosprecia el precepto, ¿sí? el que menosprecia esa, esa guía, esa, ese mandamiento de parte de Dios, perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Si uno de los mandamientos dice que honremos a nuestros padres, tenemos que hacerlo, no menospreciar ese mandamiento. Y honrar al papá, honrar a la mamá, honrar a los eh, abuelos, honrarlos, eh, tiene mucha, mucha eh, significancia y, y es todo un proceso honrarlos. Y por eso yo quería contarles una experiencia personal. De, uh, todos somos hijos. Este, mi papá fue una persona bien, bien, este, bien bien difícil eh, en muchos aspectos, fue una persona muy, pero muy buena en otros. Eh, conoció al Señor de grande, conoció a un Jesús que realmente transformó su vida, pero él tenía eh, arranques eh, de, de, de violencia en su carácter, él tenía... Eh, problemas en su, en su vocabulario y, sin embargo, Dios eh, eh, hizo muchos milagros en él, muchos milagros. Pero lamentablemente hubo facetas de, de papá que no fueron buenas. ¿sí? Y una de ellas justamente tenía que ver con su comportamiento eh, eh, en la intimidad, ese comportamiento que eh, no, no tenía un, un equilibrio emocional muy fuerte. Eh, pero más, más que nada, hola Isaura, qué bueno que, que pudiste sumarte aquí. Más que nada, eh, papá fue alguien que amó mucho a Dios. Y digo fue porque él falleció en el 2014. El tema es que allá por el año 2006, él, ya, él estaba pastoreando una iglesia eh, en Chaco. Él eh, cometió un pecado, cometió un pecado que eh, eh, lamentablemente fue muy vergonzante para él y para toda la familia. Y ese pecado lo que hizo fue apartarlo del de pastorado y, y lamentablemente eh, se, se quebró gran parte de la relación familiar por esta situación. Muy, muy muy, fuerte fue ese golpe y ese golpe lo tuvimos que absorber en familia. Eh, y bueno, fue difícil, fue difícil. A mí me llevó mucho tiempo eh, lograr perdonar a mi papá. Porque eh, entendí muchas cosas y, y siempre eh, traté de, de sobrellevar muchos de los faltantes que, que veía que, que tenía, pero este, este pecado fue, y, este, y esta situación fue traumática, fue traumática para nuestra familia. ¿Qué sucedió? En el año 2008, eh, mi mamá tuvo una CB y, bueno, también complicó eh, esta situación, más esta. esta eh, esta otra eh, enfermedad que lamentablemente eh, afectó mucho la salud de mi mamá, eh, hizo que todo sea un poco más cuesta arriba. Y en el año 2014, eh, lamentablemente ya eh, la vida de papá estaba eh, en sus últimos días. Eh, nadie quiere perder a, a, a la mamá o al papá y en este caso lo que le sucedió a él, él venía con una Diabetes eh, bien ya bien bien declarada, tuvo un coma diabético en el año 2005 y en el 2014, producto de la diabetes y producto de un deterioro de su salud, tuvieron que, eh, eh, tuvieron que hacerle eh, un, o quisieron hacerle en definitiva, eh, un, un, un, una, eh, ay no me sale la palabra, este, algo coronario, eh, a, un estén coronario, perdón, le quisieron colocar para que pueda abrir su, eh, su caudal de, de, de sanguíneo, para que pueda funcionar mejor. Y estando en ese, en ese lapso de, de, de querer colocar el stent, eh, él comenzó y tuvo un paro cardíaco en ese momento. Y bueno, y su salud se deterioró y en dos meses este, falleció. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque en ese momento cuando sucedió esto, eh, yo, ya nosotros estábamos viviendo aquí en San Luis, eh, yo tuve que honrar a mi papá. Y Dios me regaló ese tiempo, esos dos meses, me regaló de tener eh, una demostración de honra porque yo tenía que sanar muchas cosas con él. Yo tenía que sanar muchas cosas con él y tuve eh, el tiempo necesario yendo a, de, de aquí de San Luis a, a, a Resistencia y atendiéndolo a él. Este, tuve el tiempo necesario como para poder eh, como para poder eh, honrarlo, como para poder sanar esa, esa herida que eh, costó mucho tiempo sanar. Y Dios me regaló, ¿saben qué? Me regaló esos dos meses, fueron unos meses este, bien bien intensos, porque eh, estando en el hospital, estando él, eh, una vez que ya entró en el hospital, eh, ya no pudo salir más de ahí. Y bueno. Eh, yo pude honrarlo, pude ir todos los días cuando estuvo en resistencia, pude atenderlo, pude afeitarlo, pude, eh, me pidió un día que, que, que estábamos en casa nosotros con la familia y que habíamos hecho asado, me pidió que, que, que le traiga un poquito de asado y yo se lo hice. O sea, lo, lo pude honrar a papá, pude orar con él, pudimos despedirnos en oración pude hacerle escuchar las prédicas que les, les encantaba, le encantaba escuchar al pastor Freison, y yo le pude escuchar, hacer escuchar en esos, esa poquita hora que, que tenía de visita. O sea, pude hacer un montón de, de, de acciones de honra con él y, y pude despedirlo, pude despedirlo. Dios me regaló despedir a mi papá honrándolo. Más allá del dolor, más allá de de lo que fue difícil en, en la restauración, más allá de, de muchas situaciones, lo pude hacer. Y Dios me regaló eso. Por eso te digo que si vos podés honrar a tu mamá, honrar a tu papá, hacelo. Hacelo porque es bueno que lo hagas. Hacelo porque te va a traer sanidad. Hacelo porque la familia va a ser bendecida por esto. Va a ser bendecida por la honra. Eh, me gustaría que ampliemos un poquitito este tema de la honra y fíjense en el versículo 18 de Proverbios 13. Yo no sé si ustedes lo están leyendo bien. Eh, yo tengo aquí la pantalla. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda corrección recibirá honra. ¿Sí? Miren, de nuevo, el mismo concepto que habíamos leído antes en el 13, pero aquí habla de la honra. Y la honra es algo interesante para que lo podamos analizar. Aquí el, el, el pasaje o, o lo que nos está diciendo la referencia de los números Strong es H3513. Entonces, yo voy a buscar en el diccionario Strong H3513. Discúlpeme que ahí ya estoy llegando. Uh, se me perdió aquí el Strong Acá está, Strong H3513 Vamos a colocar ¿sí? Esperen que <ríe> La computadorita está dando Lo que puede, pobrecita, le estoy pidiendo Que me haga videos Que me haga transmisión en vivo Que me haga eh, todo Y bueno, hace, hace lo que puede La pobre, la estamos exigiendo Bastante en este tiempo Todos los días dándole dándole para que, que pueda este, trabajar. Y, bueno, H3513. Bueno, ahí lo vamos a colocar, H3513. Y ahí vamos a ver si nos da la, la palabra honra, ¿sí? La palabra honra que es la que nos está, a ver, H3. Esperen, ¿ve? está llegando, está llegando. Hay que tener paciencia. ¿eh? <ríe> ahí está, ¿vieron? H35, vamos, que falta. H351, y ya va a llegar al 353. <ríe> ya lo va a hacer. Ya lo va a hacer. A ver, H351, agreguemos el 3. Ahí está. Ahí está. A ver, no me digan que no es el mismo. Perdón, eh. disculpen. Busquemos en la Biblia. ¿Estamos en el 18? Sí, H35-13. Ah, está, bien, Cabal, eh, Acumular, eh, acumular, abrumar, distinguido. Eso es honra, distinguir. ¿sí? Gloria, glorificar, glorioso. ¿sí? Honor, honorable, honrado, honrar, ilustre, insigne, jactarse. Bueno, multiplicar. ¿eh? Todo esto, nobleza, ¿eh? renombrado, riquísimo. ¿Eh? venerar, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Quién no quiere recibir honra? ¿Quién de nosotros no quiere tener esa honra que solamente podemos eh, tener los que creemos en Dios? ¿Sí? Gracias, Georgina. Eh, qué bueno. Sí, estoy, estoy compartiendo esto. Ella cuenta que con la mamá le pasó también ocho meses de regalo para sanar, qué bueno. Gracias, Ingrid, sí, Dios restauró, Dios restauró. Sí, dice Norma que le pasó algo similar, que lo afeitó en el hospital al papá, qué bueno. Sí, y perdonarnos, perdonarnos, perdonarnos. Yo te quiero llevar al perdón en esta, en esta noche, en esta tarde noche, ya que estamos compartiendo la honra. Vos sabés que vos sos una persona amada por Dios. Vos, yo soy una persona amada por Dios. Y Dios, cuando te ama, te da muchas cosas. Y todo lo que vos siembres, todo lo que yo siembre, después lo voy a cosechar. ¿Sí? Yo, yo creo que Dios nos da la posibilidad de sembrar. Sí, ingres, sí Dios sanó mi corazón. Dios sanó mi corazón, Dios sanó el corazón de papá. Pude hacer la oración con él, como están contando, y, y, y este testimonio que yo les estoy contando se multiplica en muchas personas que les está eh, pasando algo parecido. Y si vos tenés algo parecido con tu mamá, con tu papá, yo te animo que en este tiempo lo honres. Porque no vas a coincidir con lo que él piensa o con lo que ella piensa, no vas a coincidir en su manera de actuar. Probablemente no vas a coincidir casi eh, en nada con ellos. Pero, sin embargo, Dios te lleva a que lo honres. Hola, Elis, ¿cómo andás? Eh, Dios te lleva a que lo honres. Dios no te dice que lo cuestiones a tu mamá, a tu papá. Dios te dice que lo honres, que lo honres. ¿sí? Y yo quiero honrar. Eh, en este tiempo estoy honrando a mamá, estoy honrando a a mi suegra, a Luisa, estamos honrándolas. Eh, son las que nos quedan. También a, a mi suegro Horacio porque son los papás eh, y, y, y las mamás que tenemos en este momento. Honrarlos, honrarlos, honrarlos. Somos hijos, todos somos hijos. Todos somos hijos. Hola, María Claudia, ¿cómo andás? Qué bueno que estás. Este, somos hijos y tenemos que hacerlo. Mirá, te transformarás en mamá, ya, o ya lo sos, ¿sí? y, y, y vas a tener la relación con tus hijas, con tus hijos. Te, te transformarás en papá, o ya lo sos. Te transformarás en abuelo, en abuela, ya lo serás por ahí. Y vas a tener que honrar a tu mamá y a tu papá. No importa. Hacelo. Honremos. Honremos porque de, en la medida en que nosotros damos, vamos a recibir. Y no siempre es dar dinero. A veces es dar tiempo, a veces es dar eh, abrazos, a veces es dar el oído. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que honrar. Y yo te animo a que puedas sanar tu familia. No sé si te diste cuenta, pero este estudio de proverbios, que no está yendo capítulo tras capítulo eh, en forma lineal, o sea, no estamos viendo capítulo 1, capítulo 2 del libro de proverbios, pero estamos trabajando el libro de Proverbios por temas. Y este tema es un tema fundamental, fundamental. Porque todos somos hijos, todos somos hijas. Y todos tenemos que sanar la relación en nuestra familia. Entonces, yo quiero orar en esta noche por todas las familias, por todas las familias. Mira, yo sé que hay algunas personas aquí, estamos en vivo unos cuantos, y me gustaría que si te animás a escribir, eh, si necesitas oración por tu familia, por tu mamá, por tu papá, por tu hija, por tu hijo. Hoy hablaba de las mamás, de los papás que tienen hijos que no tienen una relación sana y que esa relación está eh, bastante quebrada. Que tienen eh, mamás y papás que ven a sus hijos, a sus nietos, que no están yendo por el camino de Dios y que no les está yendo bien, y hay una preocupación. Entonces, si vos tenés una preocupación, si vos estás eh, viendo que tu relación familiar no está bien, yo te voy a animar a que te unas en oración. Si querés eh, pedir oración aquí, hacelo, y si no, ahí donde estás en tu casa, vamos a orar. Y vamos a orar para que Dios esté dándonos sabiduría para nosotros comenzar a ser agentes de sanidad. ¿Viste que hay muchas agentes de sanidad en este tiempo que se están eh, preocupando por diferentes enfermedades? Vamos a orar por los hijos, vamos a orar por las hijas, vamos a orar por los, por los hermanos, vamos a orar por las mamás, por los papás, por los abuelos, por las abuelas. Vamos a orar que Dios nos transforme a vos y a mí en embajadores de paz, embajadores de sanidad, embajadores que llevemos a nuestra familia a una relación sana con Dios y una relación sana entre nosotros. ¿Te animás a que lo hagamos? ¿Te animás? Vamos a orar, vamos a orar. Sí, yo sé que eh, probablemente aquí estemos eh, muchos eh, en vivo y otros que lo van a estar viendo después. Así que si vos vas a estar viendo después esto, si lo estás viendo en otro momento, ahí donde estás, no importa donde sea y la hora que sea, oremos, oremos, oremos, oremos, porque Dios quiere restaurar las familias. Yo me acuerdo siempre del versículo donde Dios lo llama a Abraham y le da una bendición y le dice, hay una promesa que le dice a Abraham, le dice, en ti serán benditas, Todas las familias de la tierra. Y yo me tomo de esa promesa porque en fe nosotros somos descendientes espirituales de Abraham. Y al ser descendientes espirituales, hijos en la fe de Abraham también, entonces nos transformamos en coherederos de esa promesa. Y si Dios bendijo a Abraham, te está bendiciendo a vos y me está bendiciendo a mí. Y si vos sos bendecido, bendito, bendita de Dios, tu familia comienza a ser restaurada, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias. Entonces, ahí donde estás vamos a orar. Vamos a orar porque Dios tiene algo grande para vos. Dios tiene algo grande para tu vida. Dios tiene gran, algo grande para tu familia. ¿Sí? Oramos entre todos. Ahí nos ponemos de acuerdo y oramos. Dale, ahí comenzamos. Dios, gracias por esta hermosa tarde, noche que estamos compartiendo y hoy queremos orar por las familias, hoy queremos orar por las mamás, por los papás, queremos orar por esas relaciones que no están sanas, queremos orar por, por los hijos, por las hijas, por los nietos, por las nietas, por los abuelos, por las abuelas, por los hermanos, por las hermanas, por cada uno de los integrantes de la familia. Señor, nosotros no, nos tomamos de esa promesa que le hiciste a Abraham cuando lo estabas llamando y le dijiste que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y Señor, como somos hijos espirituales, hijos en la fe de Abraham, nosotros que eh, hemos entrado a, a la familia de la fe por justamente por la fe en Jesucristo y nos transformamos en Coherederos de toda bendición espiritual. Nos tomamos de esa bendición y en esta noche decimos que nuestra familia comienza a ser bendita, aunque veamos que en este tiempo hay problemas, aunque veamos que en este tiempo los hijos, las hijas están desviándose del camino, aunque veamos que las relaciones están cortadas, que las relaciones están rotas, que las relaciones están tirantes, que las palabras no son amables, en este tiempo vos comenzás a derramar sanidad, sanidad para las familias, sanidad para las relaciones, sanidad entre los hijos y los padres, entre las hijas y las madres, comenzás a traer sanidad, bendito Dios, este es el tiempo donde vos estás actuando, donde tu Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro corazón de una manera Especial y única. Gracias Dios. Gracias porque lo estás haciendo. En tu nombre Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Amén. Dios está sanando tu familia. Dios está sanando mi familia. No lo tenemos todo resuelto. Lamentablemente quisiéramos que todo esté perfecto. No funciona así. No está funcionando. Pero sí tenemos al Espíritu Santo que está actuando en nuestro favor, está actuando en tu favor. Vos sabés que este tema es bastante largo, casi que no tocamos eh, nada del de, eh, estudio. A propósito, no lo hicimos en el, en el día de hoy porque, evidentemente, eh, es muy necesario que trabajemos esto te, estos temas. Eh, va a continuar, hay una segunda parte, de los padres, lo vamos a estar viendo el martes, y yo creo que Dios está haciendo milagros. mira eh, yo creo que Dios está haciendo milagros. De hecho, eh, muchos estamos siendo testigos de milagros familiares, estamos siendo testigos de milagros de provisión, y somos testigos de milagros de sanidad, de sanidad física y de sanidad del Espíritu. Así que yo te animo en este tiempo a que tu fe se fortalezca, que Dios te bendiga. Nos vamos a estar viendo seguramente el martes. Vamos a eh, en esta... Ah, hola Ana, oh, hola María Laura, sí, amén Verónica, amén Claudia, sí, amén Gabriela, sí. Buenas noches a cada uno de los que se estuvieron sumando. Gracias. Por estar y nos vamos a estar viendo el martes, seguramente a las 20 horas. Gracias a Dios, ahora tenemos la posibilidad de estar eh, en la iglesia eh, desde a partir del lunes. Vamos a estar en la iglesia eh, teniendo asistencia espiritual de a uno, pero bueno, lo vamos a poder hacer. Si necesitas, pedile al pastor Aníbal un, un turno. Eh, sino a, a hablar con, con alguien y vamos a intentar eh, tener turnos para aquellos que necesitan consejería espiritual, consejería este, pastoral. Así que que Dios te bendiga. Vamos a estar de lunes a viernes, de lunes a, a domingo también eh, en este tiempo dando asistencia hasta que nos permita el, la, las leyes, hasta las 6 de la tarde, pero bueno, hasta esa hora. Y a las 20 nos vamos a estar volviendo a ver el día martes para ampliar, la próxima clase que va a tener que ver también con los padres, que va a ser la segunda parte. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa noche. Mañana acordate que estamos en la reunión virtual a las 10 de la mañana por YouTube y por Facebook. Acordate, vamos a estar uniéndonos en una gran familia de fe. Que Dios te bendiga. Hola, Elisa. Hola, Vero. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes. Chao. Que tengas una hermosa noche. Que Dios te bendiga. Chao, chao.